Bueno, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria, en nuestra sexta edición. Hoy, 5 de junio, es un día muy especial, tenemos muchas efemérides eh, dando vueltas. Tenemos eh, por empezar el nacimiento, el natalicio del de general Pujato, uno de los pioneros quien impulsó eh, nuestra soberanía, la soberanía argentina en el continente antártico. Eh, también hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal eh, y No Regulada. Y además, como si fuera poco, eh, hoy hay un eclipse lunar, ¿no? como para sumarle a todas las variables desde el 5 de junio. Bien, bueno, hoy eh, tenemos una consigna muy particular, que es Malvinas como Causa Latinoamericana. Y qué mejor eh, que para hablar de América Latina y de integración regional. Hoy nos acompaña Mariana Vázquez. Mariana, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas por ahí? Bueno, eh, Mariana es licenciada en ciencia política, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es maestranda de Sociología en Política Internacional por la Universidad Nacional de 3 de febrero. También se desempeñó como coordinadora de la unidad de apoyo a la participación social del MERCOSUR y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. ¿Bien? ¿Bien? Sí. <risa> bueno, Mariana, ahora te paso... La palabra... No, sí. antes, antes de empezar, eh, quería agradecer al Museo y a vos, Juan, particularmente por, por la invitación. Para mí realmente es, es un honor eh, poder estar conversando desde esta plataforma institucional que, cuya creación ha sido una decisión política, me parece muy importante para nuestro país que habla de un proyecto, habla de un montón de cuestiones que entiendo vamos a estar conversando vos y yo ahora, en un próximo rato. Pero bueno, muchas gracias por, por la invitación y como te he dicho ya en estos días, eh, quiero, quiero que conversemos, ¿no? Quiero que conversemos vos y yo y que de alguna manera, a través del intercambio, a través del chat, a través de escucharnos y pensar eh, con, con nosotros, eh, también estemos dialogando con quienes están viendo esta charla, ¿no? Me parece eso fundamental, de hecho, como te comentaba, pensé preguntas, sobre todo pensé en términos de preguntas, eh, porque la verdad que, para ir empezando, el título de la charla, y la imagen, que si entendí bien, creo que vos elegiste para uno de los flyers que, que, que difundieron la charla, que es el encuentro de San Martín y Bolívar. Perdón, una cosita. Ahí me están sí. pidiendo si puedes hablar más fuerte, más cerca del micrófono, porque se escucha... Sí. A ver ahora. Que se exprese quien vez. no escuchaba y si escu nos diga si escucha mejor. Bueno. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno. ¿Vos escuchas mejor? Yo te escucho, sí, yo bueno. te escucho. Bueno. Eh, no, lo que decía es que para ir empezando, eh, que había pensado preguntas y que de hecho ya en algún punto el, el tema es muy especial, el, los, dos títulos, los dos temas, que en realidad son uno, y voy a explicar después por qué, que relaciona el título de la charla, son muy especiales, y en ese sentido ya nos genera una, prim, una primera pregunta que me parece que, que es interesante compartir con, con quienes están mirando, con, con quienes están con nosotros en este momento. ¿no? Y ahí yo te voy a hacer una pregunta a vos para que comencemos a, a conversar, si sí, sí entendí bien, elegiste la imagen del flyer que tiene a San Martín y Bolívar. ¿Es así? ¿O fue una propuesta? Intentamos o el museo que estás representando en este rol institucional eligió esa imagen y no creo que sea casual. ¿no? Eh... En realidad, intentamos la imagen de Bolívar y San Martín, lamentablemente no encontramos una versión alta definición, encontramos lo más parecido al encuentro de San Martín y Bolívar, que es el famoso abrazo de Maipú entre uh -huh. San Martín y O'Higgins, ¿no? y... Ah, entonces vi mal el flyer. Pero quiero ir a San Martín y Bolívar, así que voy a tener que sí. soslayar eso. Y después vamos a ir a San Martín y O'Higgins, así que... O'Higgins, por... ah, bueno, podemos complicado. ir... Es que en realidad es el mismo proceso. Eh, la, la pregunta que, me, que empiezo a hacer y que nos hago es... Eh, ¿Cuál es la relación entre la cuestión, o decís Malvinas, causa latinoamericana, causa de la patria grande? Eh, y ahí la pregunta es de qué América Latina estamos, estamos en, ¿en qué América Latina estamos pensando? ¿no? Y todo ese proceso que refleja O'Higgins, San Martín, Bolívar. Eh, responde esa pregunta, y me parece que al, al compartir la imagen y, al, y al, al, al colocar ese título a la charla, estamos dando una, una señal, ¿no? Yo quiero que vos me digas desde el museo cuál es la señal que se da desde, desde, desde el museo, pero también eh, empecé, que empecemos a conversar en relación con eso, y yo ahí empiezo con, con lo siguiente. Yo, hay dos cuestiones ahí, Malvinas y América Latina, que en realidad son una. ¿no? Exactamente. Malvinas es América Latina, Malvinas es Patria Grande, y Malvinas es eh, parte de un proyecto que es lo que me gustaría conversar en esta charla. Y eso me parece que es lo que se refleja en la foto, y no lo voy a decir hasta que no lo digas vos. Bueno, en realidad para mí, eh, y para el museo en general, nosotros cuando, cuando se inauguró el museo en 2014, eh, una de las consignas que también va en consonancia con la ley federal de educación es esta idea de, a la hora de sentirnos eh, como patria, digamos, o en esta idea de nación y de identidad, no nos pensemos como, no nos limitemos a pensarnos como una patria chica, digamos, ¿no? Argentina como una unidad limitada, sino como Argentina como parte de un, de un todo mucho más grande que sería eh, América Latina eh, y América del Sur. En ese sentido, una, la, la, la consigna principal digamos, ¿no? del Museo Malvinas es paz, memoria y soberanía, esos tres pilares que, que son como los pilares fundacionales eh, del museo, en donde se explican de alguna manera por qué el museo se encuentra dentro del exesma, ahí es donde viene la cuestión de la memoria, uh -huh. eh, la cuestión de la paz eh, como una estrategia de política a largo plazo, como método digamos ¿no? y como medio de recuperación definitiva de nuestras islas Malvinas, y por supuesto la cuestión de soberanía. Y los otros pilares complementarios a Paz, Memoria y Soberanía es esta idea de que Malvinas no es una causa estrictamente nacional, sino que también es una causa regional y latinoamericana. Y también es una causa eh, internacional, cuando no solamente pensamos a Malvinas como una cuestión de América Latina, sino a Malvinas como una cuestión colonial, a descolonizar, uh -huh. donde también eh, se hermana con otras causas de descolonización, no solamente de América Latina, América del Sur y el Caribe, sino también con otras partes del mundo, como podría ser África, Medio Oriente, Asia, y hasta incluso, ¿por qué no?, Oceanía. Ahí es como digamos, salir de ese paradigma eh, por ahí más clásico del siglo XX y empezar a verlo con un paradigma eh, de integración. Y, y, y eso es, es lo que me remite esa foto o esos personajes, ¿no? porque es una causa regional o latinoamericana, pero esa América Latina eh, de la que hablamos es una América Latina unida, o no lo es, digamos volvemos, volvemos a, la, a la cuestión de la pregunta, pero ahí me da, me da lugar a, a, a otra pregunta que, que quiero plantear, ¿no? yo, yo decía cuando preparaba la charla, porque intentando vincular las dos cuestiones, Malvinas y el proyecto de unidad regional, porque ya dijimos Malvinas es América Latina, entonces no es solamente América Latina, es cómo pensamos América Latina, y pensamos América Latina como una nación latinoamericana, ¿no? Eh, para disparar desde ese contexto. Entonces yo pensaba, bueno, eh, los fundamentos geográficos, históricos, jurídicos, del reclamo de Argentina por la soberanía en, en relación a, a todos los planteos de la República Argentina sobre la cuestión Malvinas, son indiscutibles. No hay, eh, es como el punto fundamental del cual partimos, pero no es solamente o no, no es el destino donde queremos llegar. Entonces, esos fundamentos son indiscutibles. Pero hay algo más. Porque si fuera solo eso, y ahí vamos al tema de la unidad, o sea, ¿por qué distintos gobiernos han tenido políticas tan diferentes en relación a la cuestión Malvinas? Si ¿Sí es tan evidente, si sí es tan indiscutible, ¿qué hay detrás de que distintos gobiernos de la República Argentina hayan tenido políticas tan diferentes en relación a la cuestión Malvinas? Y ahí yo trato de hacerme otra pregunta que, que sobre, lo, sobre las dos quiero que conversemos en, en esta charla es ¿hay alguna relación entre las políticas que los gobiernos han tenido en relación a la cuestión Malvinas y sus posiciones con respecto a la cuestión de la unidad regional? ¿Hay una relación? ¿Hay una dicotomía de proyectos que vincula las dos cosas, el tema Malvinas y el tema unidad regional? En relación a... Um, a gobiernos, eh, yo que pienso el primer peronismo, el kirchnerismo, donde voy a, a desa quiero desarrollarlo un poquito más más adelante, pero hay una relación clara, son gobiernos que sostuvieron contundentemente eh, y en todos los planos domésticos, e regionales e internacionales, eh, el planteo de soberanía, pero a la vez tuvieron un compromiso claro con un proyecto de unidad regional. Y después tenemos gobiernos donde el reclamo por la soberanía fue menos intenso o tuvo menos jerarquía en la política exterior y en la política en general, eh, como el gobierno de Menem o el gobierno de Macri, eh, con, con acuerdos eh, que realmente implican un retroceso o una política absolutamente diferente en términos de, de la cuestión del reclamo de soberanía. Los acuerdos de Madrid en, en, firmados por Cavallo, o el acuerdo forador y Duncan durante el gobierno de Macri, claramente tiene una posición de, de retroceso en relación al reclamo histórico. ¿no? Pues eh, sumo, y también como una pregunta más filosófica también, ¿no? pero que a veces decimos, bueno, América Latina Unida, casi como una consigna, como un mantra que repetimos ¿no? y que a veces siempre queda como una expresión de deseo. Digamos, la pregunta es, bueno, ¿por qué América Latina Unida? ¿Cuál es la necesidad? O a veces uno puede hablar con una persona y decir, bueno, vos querés que América Latina esté unida, bueno, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo? Y ahí es donde me parece que es interesante también entender, no solamente Argentina como parte de un toda América Latina, sino también Argentina como parte de un mundo, uh -huh. y donde empiezan a intervenir intereses geopolíticos, donde hay un concierto de naciones internacional, donde están en disputa los territorios, los mercados, eh, digamos... Los, la soberanía de los países, y también, digamos, eh, es también una, una cuestión histórica y simbólica, y ahí sí, por eso, retomando lo de San Martín y Bolívar, que es algo que se viene discutiendo desde el nacimiento de las patrias de América Latina. Siempre fue un tema que se discutió desde el comienzo, desde ese gran encuentro de Guayaquil, y que de alguna manera como bien vos decís, hubo avances y retrocesos, y que es como de alguna manera una gran cuenta pendiente histórica de la región. No sé, si vos tuvieras que pensar, bueno, ¿para qué sirve? ¿Por qué es un deseo? ¿Por qué queremos y anhelamos esa construcción de unidad? Estoy como muy freiriana, ¿no? Pensando en Frey, Pablo Freire, en la pedagogía... Eh, pero te voy a responder con otra pregunta, eh, que tenía pensada. Vale, vale, vale, vale, vale ser sincera, pero que me parece que tiene que ver con lo que estás planteando, además hemos conversado. La pregunta es, eh, ¿es posible una descolonización real, eh, más allá de lo jurídico, económica, política, cultural, ajena a un proyecto de unidad regional?, cuando, y acá va, va, va, va, me parece lo que, lo que hay que ver por oposición, cuando la fragmentación de América Latina es inherente a los proyectos imperiales en nuestro territorio a partir de las independencias. Es decir, el interés de eh, los proyectos colonizadores, digo, en un sentido simbólico, ¿no? de los proyectos imperiales, eh, Reino Unido en el pasado, Estados Unidos después, Reino Unido y Estados Unidos hoy, digo, a modo de pregunta, ¿no? A modo de pregunta y de provocación. Eh, siempre la, la, la, la fragmentación de esa unidad, de esa, de esa nación latinoamericana, con, digo, estoy citando a Belardo Ramos, porque me siento identificada con ese libro, claramente, eh, Siempre ha sido un objetivo. Entonces, ¿es posible una descolonización eh, que no rompa con, con, con ese objetivo de, del imperialismo en sus diversas formas que ha sido fragmentar a nuestra región? Yo creo, eh, de nuevo, es una provocación, ojalá tuviéramos reacciones por ahí, igual seguimos conversando nosotros, por ahí digo en el chat, que yo no veo, seguimos conversando nosotros. Eh, Hay una imbricación... Hay, hay, hay, hay una imbricación genética entre descolonización y unidad, es inconcebible pensar, en mi opinión, la descolonización y la, y, la, y la unidad. Son dos componentes del mismo proyecto emancipatorio, que es ese proyecto de esos padres, también hubo madres, pero bueno, en las fotos y en lo que hablamos hasta ahora aparecen un par de padres, eh, son, son los mismos componentes, son componentes del mismo proyecto emancipatorio que aún no ha sido realizado. Unidad claro. y descolonización. Y ahí entra a jugar Malvinas, como parte de un proyecto que trasciende ampliamente un montón de dimensiones y las abarca todas, que vamos a ver, ¿no? desde lo económico, de los recursos que marcaste, hasta la cuestión de la soberanía misma, porque digo, la soberanía es indiscutible, pero además hay la disputa sobre el proyecto en relación a Malvinas y a qué significa Malvinas. ¿no? Yo creo que... ¿Decías que había alguna respuesta por ahí? No. Sí, ante todo aclaro que quienes están en el chat comentando, eh, como no hay powerpoint de por medio, estamos al tanto de lo que están escribiendo, nos están mandando saludos de, bueno, capital, provincia de Buenos Aires, y también desde Venezuela justo, eh, no. eh, así que la verdad que eh, estamos con audiencia ya hasta regional. Que Pero... manden arepas, lástima que no pasan por el, por el Facebook, porque sería muy bueno. Una Pero, arepita, ahora no vendría mal, mensaje a los venezolanos. Eh, retomando un poco lo que decía, yo creo que también en ese encuentro de es San Martín y Bolívar, de pensar, bueno, estamos haciendo una revolución, porque a veces nos olvidamos que lo que pasó en 1810 fue una revolución, es decir, fue cambiar una estructura, no de una dependencia clara con España, a pasar a tener, a ser un país y países independientes. Ahora la pregunta quizás era, bueno, somos un país que deja de ser una colonia de España. ¿Qué es lo que viene después? Así como hoy tenemos la incertidumbre del mundo post-pandemia, ¿no? ¿Cómo va a ser, en ese momento de encuentro de San Martín y Bolívar, cómo va a ser la América Latina post-revolución, cuando las cosas empiecen a, a consolidar? Y ahí donde empiezan a surgir los debates, bueno, monarquía versus república, Hay eh, un una discusión ahí entre San Martín y Bolívar, lo mismo sobre quién quedaba al mando de las tropas que iban a terminar este proceso emancipatorio en Perú y en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Pero lo que estaban de acuerdo los dos, y esto es muy interesante, que es que eh, los países de América Latina, a medida que se iban independizando, tendrían que estar unidos a través de una federación de estados. ¿no? Uh -huh. Entendiendo de que, no basta únicamente con liberarse de España, sino que en realidad lo que había que prever era la consolidación de un pueblo, o, o incluso podría decirse de una nación, digamos, ¿no? mucho más ampliada, que evite justamente una nueva colonización. Digamos. ¿Para qué hacemos una revolución? ¿Para qué nos independizamos? Si lo único que vamos a hacer es, es cambiar, por decirlo de alguna manera... De, una, de un tutelaje colonial español a pasar a tener otro tutelaje que es justamente era el que se estaba discutiendo después de las guerras napoleónicas el tutelaje y el británico. imperialismo británico mm. y, y es importante también mencionar que después de, de, ese, de ese encuentro si uno agarra la historia del siglo XIX vemos un proceso de fragmentación de la región es decir de la expresión de deseo de un San Martín y de un Bolívar, si agarramos los 100 años del siglo XIX, vemos este, un proceso de fragmentación. Y dentro de, dentro de ese contexto de fragmentación es donde eh, se ocupan las Islas Malvinas, no es casualidad también, que es 1833. 33. Mm. Y, y siempre, el otro día que estuvimos hablando con Filmus mencionó el dato que no es menor, para que, a pesar de que hay un repliegue de, en, este, con, en un contexto de fragmentación, fue Bolivia el primer país en solidarizarse con eh, nuestro país por la ocupación británica de Malvinas. Y a veces lo que muchos no se acuerdan, eh, y por eso también el museo tiene este, este rol de difundir, es que los británicos ocuparon las Islas Malvinas en 1833, con la ayuda de los estadounidenses, quienes hicieron, entre comillas, ¿no? el trabajo sucio, el bombardeo dos años antes, con, bombardeando a Malvinas. ¿Mm? Y cuando vos hablabas respecto de, bueno, ¿por qué hay avances y retrocesos? No? ¿Por qué hay gobiernos que tienen una mirada muy clara respecto de la unidad de América Latina y por qué hay gobiernos que no? Que no solamente que no la fomentan, sino que con, hacen una contracción de esa unidad. Tiene que ver también con estas lecturas de, bueno, por ahí me conviene más alinearme con tal país de afuera de la región, Gran Bretaña, puede ser Estados Unidos, puede ser algún que otro país de, de Asia, en vez de preocuparme por tender lazos de unidad con los países vecinos. Sí, pero ahí, ahí... vuelvo a Velardo Ramos, eh... porque, claro, justamente... ¿Qué explica esa fragmentación, antes y ahora, sal, salvando, por supuesto, las particularidades de cada momento, no? Es que justamente el rol de actores locales comprometidos con, es, con esa dependencia. Las oligarquías en aquel momento, en el caso de Argentina vinculadas al puerto de Buenos Aires y todo lo que ya conocemos. Eh, por supuesto, eh, eh, la mano invisible del imperio, eh, claramente visible, valga la contradicción pero a su vez, eh, ¿dónde están las, lo que hoy, en términos de, de, económico, de economía internacional, podemos llamar las coaliciones domésticas que sostienen determinados acuerdos? ¿no? Eh, después quiero ir un poquito más a eso, pero estamos hablando del presente, ¿no? no podemos hablar de esa manera en relación a, a, a aquel momento. Pero sí, eh, esta cuestión de cuáles son los actores funcionales a esa fragmentación antes y hoy, y repito, eh, hay una relación entre cuál es la posición en relación a, a madrinas y a la cuestión de la unidad y a qué intereses son funcionales determinados actores. Entonces eso me parece que... Me, que es importante que, se, que piensen quienes están escuchando, que, que, que vayamos haciendo esa reflexión juntos, porque podemos dar una respuesta, pero creo que es importante que, que, que planteemos preguntas. ¿no? Entonces, eh, yo repasaba un, un trabajo tuyo, de hecho, sobre Malvinas estos días, eh, de recorrido histórico de estas posiciones de los distintos gobiernos sobre, sobre la cuestión Malvinas. Y, y me preguntaba, no eh, o sea, ¿es, ¿es casual que los gobiernos, es casual, es una pregunta retórica y lo van a ver, ¿es casual que los gobiernos que más se han comprometido eh, con la cuestión Malvinas, con el reclamo soberano de Argentina, hayan sido gobiernos que promovieron fuertemente la unidad de la región? ¿Es casual eh, porque hay, hay varias cosas ahí eh, que uno ve si ve las políticas integralmente. ¿Es casual que estos gobiernos que más se comprometieron con la cuestión Malvinas hayan sido gobiernos que se preocuparon por desendeudar al país? ¿O sea, ¿Es casual que estos gobiernos que más se comprometieron con la cuestión Malvinas estuvieron fuertemente comprometidos con la soberanía tecnológica? ¿Es casual, una más, que estos gobiernos que más se comprometieron con la cuestión Malvinas estuvieron a su vez... Eh, ¿tuvieron muchos reparos con respecto a esta eh, cuestión del libre comercio? No, no es casual. Es evidente que es una pregunta retórica. Pero entonces, hay un abordaje de la cuestión Malvinas, que repito, dando como acordado el reclamo, los fundamentos históricos, jurídicos y geográficos del, del reclamo soberano, dando eso como acordado, y quien no, que busque otra patria, perdón si soy un poco extremitiva, dando como acordado... Hay un acordaje de la cuestión Malvinas que tiene una dimensión de proyecto que trasciende el reclamo por la soberanía. A ¿Sí? ver, es una, es una provocación, ¿no? O sea... No, pero hay una especie de correlación entre esas variables que vos estás mencionando. A mí me gusta dar ejemplos del siglo XIX, porque como el siglo XX lo tenemos muy cerca, pero creo que voy a hacer lo último del siglo XIX que menciono para que después pasemos de siglo. No, no, tranquilo, podemos ir y venir, no hay problema. Por ejemplo... Década de 1820, ¿no? eh, Bolívar trata de impulsar y hacer en, en hechos reales esto que había hablado con eh, San Martín en Guayaquil, de tratar de generar una unidad eh, regional. ¿Quién fue uno de los que venía saboteando esa unidad regional? Bueno, era eh, Bernardino Rivadavia. ¿sí? Uh -huh. Bernardino Rivadavia es el que desde Buenos Aires, que era el secretario de gobierno... Eh, de Buenos Aires. Primero le, le niega todo financiamiento a San Martín para ir al Perú. Por eso se sabe que eh, la, la gesta independentista del Perú termina siendo financiada por Chile. Y ante esa iniciativa de Bolívar, digamos, ¿no? de hacer una congregación, eh, Rivadavia, digamos, ¿no? lo rechaza. Uh -huh. ¿Y es Rivadavia casualmente quien es el que impulsa? Vos hablaste de deuda externa. Nuestro primer empréstito a eh, la Baring Brothers, que es, una, eh, es un banco inglés que como banca quebró en 1992 por un operario interno, o sea, eh, eso es una anécdota aparte, digamos, y esa espiral de deuda que nace en 1824 con Rivadavia se termina, de, se pagar, termina de pagar... Yes. En 1904, ese empréstito en particular, uh -huh. pero ese empréstito que nace en 1924 generó un condicionamiento de toda la, la estructura financiera de la Argentina, porque uno a veces, eh, cuando no puede pagar deuda, a veces ¿qué hace? Hace una negociación, toma nueva deuda para pagar la, la anterior, y uno va como pateando los vencimientos, pateando las obligaciones de deuda esa espiral que nace en 1824, termina recién en 1947. Y ahí, o sea, de paso, vamos entrando al siglo XX, con Perón. Dame un minuto, porque quiero ir a 1948. Eh, si no me equivoco, es 1948, que es el momento del acuerdo entre Argentina y Chile por, eh, por la Antártida. Uh -huh. Pero ese mismo momento en que se reconocen mutuamente los derechos, Argentina, no solo propone un acuerdo con Chile por el tema de la Antártida, sino que además de ser un gobierno que eh, consistentemente sostiene el reclamo soberano por Malvinas, hace la propuesta de ABC, uh -huh. que es una propuesta de unidad de Argentina, Brasil y Chile, que por el contexto de la época no progresa, es sumamente arduo, eh, pero esa visión está. Entonces, desendeudamiento... Administración del coma de nación. Eh, unidad regional, la soberanía tecnológica, que también tiene que ver, que también es un, un factor central en, en la disputa eh, o, en, o en la afirmación de la soberanía en, en la Antártida. Y eh, la propuesta de unidad regional. No, no es casual, ¿no? Eh, yo digo, ¿qué hay, ¿qué hay en común? ¿Cuál es el patrón en, entre, en, en esa dimensión de proyecto, en, en mi opinión? La, la búsqueda de la autonomía, la búsqueda de la independencia, la búsqueda de un proyecto de desarrollo, la búsqueda de la soberanía política y también de, de una democracia real. Porque si vos tenés una deuda que no te permite tener políticas soberanas, si tenés dependencia económica no puedes tener soberanía política. Fácticamente, más allá de lo que diga la legalidad nacional, regional o internacional, digamos, no puedes tenemos unos condicionamientos muy importantes. Después, cada gobierno tiene, amplía el margen de posibilidad de la política o lo restringe. Pero es verdad que hay condicionamientos. Entonces, eh, con condicionamientos importantes desde el punto de vista económico, de vulnerabilidad externa, de endeudamiento, etcétera, el margen de autonomía para la política se restringe. Y la democracia es política. Es decir, es que la voluntad popular se exprese en las políticas de los gobiernos, de los estados, etc. Y si esa voluntad popular, sea cual sea, no se puede expresar porque hay condicionamientos económicos, entonces estamos restringiendo la democracia. Es algo básico, lo digo, yo veo un patrón en eso, en la búsqueda de la autonomía, de una, independi de una autonomización o mayor independencia en todos los frentes. Pero dentro de ese proyecto, y me parece que tenemos que seguir preguntándonos con quienes están viendo, Dentro de ese proyecto coincide, no casualmente, el, la, la fuerza que se da en, en la reafirmación de la soberanía de Argentina en Malvinas. ¿no? Ahí hago un pequeño paréntesis. Eh, nos mandó saludos el director del museo que está presente en esta charla, Edgar Esteban, así que le mandamos un saludo. Un gran abrazo, Edgar, un gran abrazo. Y también está presente Mario Golpe, con el que hablamos hace un par de semanas ya, hace dos semanas. Y de paso lo citamos a Mario, porque justo esto que estás mencionando, el proyecto ABC de Perón, y, y la discusión de la Antártida, eh, no solamente en la Antártida, sino ya que hoy es el día internacional de la, de la pesca ilegal y no reglamentada, la lucha contra la pesca ilegal, también se relaciona con la discusión de la soberanía marítima. digo eh, y, y también ahí lo vamos eh, relacionando eh, con el, el, la imagen del flyer, que es el abrazo de Maipú entre Argentina y Chile. Eh, Perón eh, no quiero decir que estaba obsesionado pero sí tenía un amor muy particular por la Antártida y él entendía que en la combinación de discusión entre Argentina y Chile se superponía las pretensiones británicas sobre el continente antártico en base a que los británicos eran los ocupantes de Malvinas entonces Perón no veía de otra forma posible hacer un verdadero ejercicio de soberanía sobre la Antártida, ni más ni menos que con Pujato, que hoy es su natalicio, ¿no? Todo se está empezando a conectar. Lo eh, del eclipse todavía no me conecta, pero. Claro, todavía con el eclipse no. Si pero bueno, lo, lo, lo demás nos va cerrando. Si no sino, sino había una unión verdadera con Chile, porque si no, uh -huh. eh, si no se generaba esa unión, era muy difícil. Eh, discutir en términos de correlación de fuerzas, no solamente, cuando hablamos de correlación de fuerzas, no solamente hablamos del lo, de lo aspecto militar, hablamos de correlación de fuerzas políticas, diplomáticas también. Eh, en un contexto de que termina la Segunda Guerra Mundial y había una especie de voracidad en relación al continente antártico. Y, no, y, en ese, y es en ese contexto que se hace, el, además del proyecto de ABC, se hace, como bien mencionaste, el acuerdo de Argentina y Chile por reconocerse, mutuamente uh -huh. la parte de Antártida argentina que no se superpone con el reclamo chileno y la parte de Antártida de Chile que no se superpone con el reclamo argentino. Y en ese contexto de unidad, es que entre Argentina y Chile fue lo que llevó en el mediano plazo a que eh, en cuanto a la Antártida se evitaran eh, las incursiones o de eh, armas nucleares por ejemplo, o explotación de petróleo y que también es perdón pero uno bailando no que justamente pensar que no se hagan eh, testeos de eh, armas nucleares en la antártida o se explote el petróleo de la antártida es una forma justamente de preservarlo en términos de medio ambiente eh, y eso sí es, es, es muy interesante eh, Mientras que por otro lado, como bien vos decías, vos mencionaste la palabra democracia, ¿no? ¿Cómo se van? Hay una correlación entre proyectos de unidad, soberanía desde un plano económico y también democracia. Si nosotros analizamos en la historia eh, cuáles fueron los artífices de la desunión regional, tenemos ahí, eh, de alguna manera, los golpes de Estado del siglo XX, digamos, ¿no? Las, las dictaduras, quienes han hecho esos retrocesos eh, en cuanto a la integración. Sí, ahí el, el, el, el lema, no se llama lo lema, como lo llamaste, del, del museo, eh, también nos da una pauta clara de cuál es el tipo de unidad que se pretende, ¿no? que es la unidad de la democracia, que vos hablas de paz, y vamos a volver a eso, porque también tiene que ver con eso la disputa en el Atlántico Sur, bueno, con no tan presente y algunas cuestiones que conversaremos, el tema de paz, el tema de memoria, es una unidad en derecho y en defensa de los derechos humanos y no la unidad del plan Cóndor, que también, que era el proyecto, ¿no? Eh, la geopolítica de patria chica, por un lado, eh, el mirar, lo hablamos el otro día, el mirar a, al vecino como principal hipótesis de conflicto, que de nuevo vuelve a reproducir ese interés imperial de fragmentar, porque se reprodujeron las miradas geopolíticas de aquellos que pensaron para los imperios, pero eh, como subrobación epistémica, dice un amigo Ernesto Dufour de la Universidad de Lanús, eh, en el sentido de que se reprodujeron sin cuestionarlas desde nuestro lugar, que es el de periferia, el del sur, El ¿no? de nuestra patria grande. Y por otro lado, la, digo, la paz, la memoria, la soberanía y la unidad regional. Ahora, eh, solamente podemos darle la dimensión correcta a, a lo, a, al, al tema que estamos hablando, si miramos la cuestión Malvinas desde esa perspectiva sudamericana. Por eso vuelvo al, al, al flyer, ¿no? a la idea de unidad, porque bueno, yo en, en esa imagen veo la unidad, ¿no? no puedo ver otra cosa, veo una patria grande. ¿no? Entonces, digo, y ahí ves la relevancia estratégica como corredor de pasaje, la relevancia estratégica como acceso a la Antártida, y, y no creo que haya sido amor a la Antártida, creo que haya que ha sido amor a la patria por un lado y visión estratégica por otro, ¿no? En los planteos, de, no digo. ya sé que, que lo dijiste metafóricamente, pero creo que hay que reafirmar eso. Y el tema de los recursos. Antes y después, ¿no? De las ballenas al petróleo, pero el tema de los recursos nunca dejó de estar. Y, eso, y todo esto, el corredor de pasaje, el acceso a la Antártida, los recursos, son temas geopolíticos clave. Entonces, nuestra región... Eh, en términos geopolíticos, es un lugar clave a nivel mundial. Probablemente estoy diciendo algo obvio, que ya dijeron en las charlas anteriores, pero me parece importante retomarlo desde la perspectiva de América Latina, no, no solo desde la perspectiva nuestra. Es decir, es ver la encrucijada geopolítica de la región como un todo, y también ver las razones estructurales por las cuales eh, se sostiene un, un perimido, entre comillas, dominio imperial, o por lo cual la desproporcionada presencia de la OTAN está en Malvinas. ¿no? Entonces, ahí, de nuevo, volviendo al tema de la unidad, y pregunto para que volvamos a conversar y salga del monólogo, ¿para qué proyecto de región, digo, de nuevo, doy por sentado que la, el reclamo soberano es indiscutible, sobre eso no, no hay nada que decir. Ahora, ¿para qué proyecto de región Malvinas es relevante? Porque si vemos un patrón, si vemos una relación entre eh, el reclamo en de, de nuestra soberanía y, lo, y el proyecto de unidad, entonces no es relevante en Malvinas para cualquier proyecto de Sudamérica. ¿No? Hay, una, hay una geografía en disputa que es la nuestra, que es América del Sur, y Malvinas tiene una centralidad ahí indiscutible. Entonces, ¿desde qué lugar se da ese reclamo? Porque entonces no es un reclamo solamente por la, en, en, en relación con la cuestión Malvinas, es una disputa por el modelo de integración, es una disputa por un proyecto de país, una disputa por un proyecto de región, e incluso una disputa por un proyecto eh, o por cómo, se, cómo vemos el mundo, multipolar, antiimperialista, es decir, porque recuperar eh, el ejercicio pleno de, nuestro, de nuestra soberanía en un proyecto de unidad regional, le da a nuestra región un lugar de polo de poder a nivel mundial que es indiscutible. Y es justamente ese el principal problema, digo, ¿no? El principal problema porque evidentemente eh, no sería sería una amenaza para otros factores de poder a nivel mundial. Te quiero dejar hablar un ratito. No, y ahí te, te sumo. Te veo, te veo, te veo ahí con ganas. No, no, ahí te sumo porque la, el viernes pasado, digamos, eh, bueno, estuvo presente Pedro Saborido y, y Saborido trajo a colación la famosa frase de Martín Fierro, los hermanos sean unidos esa es la ley primera, ¿no? Y, y en esta discusión de unión versus desunión, ya no como una cuestión interna de la famosa grieta de la Argentina, sino pensarlas de una óptica regional, también de alguna manera se replicó cuando fue un momento tan sensible en nuestra historia, que fue la guerra de Malvinas del año 82. Eh, porque por un lado voy a decir, sí, hay, una, hay, un, hay un hilo conductor en lo que fue el plan Cóndor de todos los golpes de Estado del siglo XX, pero... Eh, ese, ese hilo conductor tenía, digamos, una funcionalidad hacia afuera de la región, y donde a su vez dentro de ese hilo de plan Cóndor se fomentaba la fragmentación regional. Eh, no, no quiero ser eh, tan... poner la lupa en la guerra del 82, pero cuando se analiza entre otras cosas, por ejemplo, la, la derrota militar, una de las cosas que se analiza es que años antes del 82, el conflicto, la hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas Argentinas, era una guerra con Chile por el canal de Beagle. Cuyas características de hipótesis de conflicto eran, tan, eran muy distintas a las de Malvinas, por no decir antagónicas. Uh -huh. y, es, y es en ese contexto de, de, de fragmentación también fomentada, porque... Claramente uno piensa, bueno, ¿quién se beneficia con una región fragmentada? Cuando lo analizamos en Malvinas. El agente usurpador, claramente. Entonces, y sus amigos. Y sus amigos. Eh, y cuando vemos la guerra de Malvinas, mientras que Argentina peleó eh, por su cuenta desde el punto de vista militar, con el apoyo también, obviamente, del Perú, no hubo una respuesta mancomunada de toda la región. Pero no solo por Chile. Cuando lo analizamos del plano de las Naciones Unidas, eh, uno de los miembros temporarios del Consejo de Seguridad en ese momento era Nicaragua. Claro, para entender la fragmentación política, digamos, de la región, Nicaragua se abstuvo de votar en el Consejo de Seguridad porque <ríe> la dictadura de ese momento estaba dando apoyo logístico a los famosos contras nicaragüenses. Uh -huh. Sí. Pasó año 2015, vino la embajadora de Nicaragua al museo, dio una charla, recorrió el museo, y lo primero que hizo fue explicar por qué en ese entonces, en ese contexto, Nicaragua eh, se abstuvo de votar. Y cómo la situación se había revertido en el año 2015, donde no solamente Nicaragua no dudaría ni un segundo en pronunciarse y apoyar a nuestro país en la cuestión Malvinas, sino que además es una ley interna nicaragüense festejar el 10 de junio, que estamos en vísperas de, de conmemorarlo la semana que viene, como el Día de la Solidaridad entre Nicaragua y Argentina por la cuestión Malvinas. Mm. Y en ese sentido, cuando vemos el, del otro lado del conflicto bélico, Gran Bretaña no peleó sola. Eh, ahí, por ahí... Vos hablar de algo que sé que querés hablar, eh, que es el tema del TIAR. Claro. Te la dejo ahí. Bueno, y después vuelvo yo, prometo. No, no, no, está perfecto. El, el TIAR, que es el Tratado eh, Interamericano de Asistencia Recíproca, surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos <coughs> promueve este acuerdo. Trata de generar una especie de unidad continental de Canadá a la Argentina, donde si un país no americano invade a un país americano, todos tienen que responder de forma solidaria. Bueno, cuando surge la guerra de Malvinas, lo primero que hace la Junta Militar es eh, pedir el apoyo a Estados Unidos invocando el TIAR. En, en la hipótesis de la Junta Militar, Estados Unidos iba eh, a apoyar a la Argentina. Además por acciones como esa que mencionaste en Centroamérica, ¿no? También. Sí, sí, sí. Por supuesto. Porque justamente la Junta venía haciendo bien los deberes del de Plan Cóndor. Eh, y sin embargo, si Galtieri hubiera leído un poco de historia de cómo fue la ocupación británica de Malvinas de 1833, quizás hubiera sabido de antemano que no pudo haber sido la usurpación británica sin el apoyo eh, militar estadounidense, momentos previos, en 1831. Yendo a 1982, no solamente Estados Unidos no apoya a la Argentina, no solamente Estados Unidos no fue neutral, sino que Estados Unidos fue fundamental en el despliegue militar británico, porque no solamente dio apoyo económico a Gran Bretaña, sino que aportó la isla Ascensión, que está en el medio del Atlántico, aportándole... Eh, logística militar y acá también se relaciona con la tecnología porque cuando hablamos de logística militar no solamente hablamos de planificación de estrategia sino también hablamos de el uso de los satélites y de la tecnología y por un lado es como que nosotros nos venden la desunión y sin embargo cuando hay un conflicto Gran Bretaña fue con la OTAN a pelear en Malvinas eh... Y es en ese contexto que el TIAR como concepto obviamente se rompe y se cae, porque Estados Unidos, al momento de elegir entre un país americano y un país europeo, histórico aliado, Gran Bretaña, elige a Gran Bretaña. Sí, no, no, no tenemos tiempo para, para verlo acá, pero hubo una discusión muy fuerte, hace reciente, sobre la reactivación del TIAR, en el caso de Venezuela, ¿no? en un sentido... De hecho, Uruguay denunció el tratado en el marco de, de, ese, de ese pedido de reactivarlo para, para acompañar a Estados Unidos en su intervencionismo en, en Venezuela. Y ahí por ahí ya podríamos ir más, cercano, más acercándonos en el tiempo, eh, por ahí un planteo más general y después en, en la conversación o si sea, aparece algún, alguna pregunta por ahí vamos, vamos entrando en algún detalle, pero en, en la última etapa... Última etapa, digo, de 2003 a 2019, los, los gobiernos kirchneristas y el gobierno de, de Mauricio Macri, tenemos eh, nuevamente esa vinculación entre eh, proyecto de unidad o su ausencia y la, las posiciones o las acciones o inacciones con respecto a, a la cuestión malvinas. ¿no? Porque de nuevo, yo, yo veía ese patrón y veo, digo, Vos hablaste de desendeudamiento, hablaste de los satélites, yo pensaba en Arsat, eh, hablaste de. Bueno, todo eso que vimos, ¿no? Eh, entonces tuvimos entre 2003 y diciembre de 2015 un compromiso claro con, con un proyecto de unidad regional, con, con ampliar los márgenes, con, con todas las contradicciones que eso implica y, y la. Eh, digo, desde, desde muchos aspectos, por ejemplo, pensando en estructuras productivas que. Eh, están eh, o una base material o, una estructura, o estructuras productivas que están desde los orígenes eh, no, eh, que no son funcionales a un proyecto de unidad regional ¿no? de integración eh, de, sobre la base material sin embargo desde, desde, la, desde la vocación política eh, yo suelo decir muchas veces que en esa etapa, eh, pensando en Argentina en este caso para centrarme en Argentina entre 2003 y 2015 lo, lo que se reactiva es una comprensión histórica del liderazgo político en el gobierno acerca de la importancia estratégica de la unidad regional, más allá de las contradicciones y las dificultades de implementación de ese proyecto de unidad. ¿No? Entonces, tenemos un cambio de perspectiva que es compartido durante unos años con, con el resto de los países en cuanto a cuáles son los objetivos políticos, económicos, geopolíticos del marco sur por un lado. Después tenemos la creación de la UNASUR, que eh, dado ese compromiso de Argentina con el proyecto de unidad regional, eh, finalmente el primer secretario general de la UNASUR, de la UNASUR es Néstor Kirchner, eh, con el voto, voto unánime de todos los los 12 países de la UNASUR con una abstención de la presidenta argentina. ¿No? Eh, entonces, y, y simultáneamente se da eh, un, un, un despliegue, de un abanico de acciones eh, soberanas, de reclamo en todos los ámbitos, donde justamente esos mismos espacios que se busca fortalecer de integración regional, como el Sur, como la UNASUR, el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas, la CELAC, la, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, dieron un apoyo concreto político y material también, y por ahí puedes hablar un poquito de, de la ley Gaucho-Rivero, si tenés ganas. Eh, dieron un apoyo eh, porque eso es mucho más que apoyo político, porque hay intereses en juego muy importantes. Yo viví en Uruguay en ese momento con una responsabilidad en el Mercosur y me constan las presiones que tuvo el gobierno de Mujica para no acompañar a Argentina desde sectores vinculados al, al, al interés del puerto, etc. Entonces, no es solamente político, es material. Eh, Argentina logró apoyos eh, en esos ámbitos sumamente importantes para el reclamo por la soberanía. Y después tenemos eh, los cuatro años posteriores, pero podemos ver ahora en un ratito si querés. No, que te sumo que esos apoyos que vos bien mencionás eh, fueron, y son de alguna manera, porque me gusta conjugar eso en tiempo presente, Sí, claro. eh, son inéditos en la historia. Si uno agarra la, la, la historia digamos, completa, desde principios del siglo XIX hasta el siglo XXI, nunca hubo un pronunciamiento de forma unánime, regional, en torno a una discusión de soberanía tan importante como la cuestión Malvinas, como sí pasó en el siglo XXI. Entonces, eso también es, si agarramos la historia de la diplomacia argentina, lo del siglo XXI fue un hito muy importante, también por lo inédito, porque una cosa es obtener una, un apoyo bilateral, y otra cosa es tener una, un apoyo mancomunado de toda la, de la región, y en simultáneo. Sí. Por ejemplo, cuando eh, siempre que venían la, las escuelas, digamos, al museo, y, y hablábamos de estas cosas, siempre preguntaban, ¿y Chile también nos apoyaba? ¿no? Porque siempre quedó como en el imaginario social el recuerdo, el recuerdo del año 82, de la dictadura de Pinochet, y sin embargo, sí, Chile también y se quedaban como, bueno, se ve que estamos viviendo otra época. No, no estamos viendo esa cuestión fragmentada, llamémosle mezquina, desde un plano regional. Eh, y como bien vos decías, la ley Gaucho-Rivero, ah, ahí hay compañeros que nos, que nos están viendo desde y de Río Grande, en provincia, la provincia de Malvinas, ¿no? Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico uh -huh. Sur. Eh, la ley Gaucho-Rivero, que es una ley provincial eh, de, de Tierra del Fuego, justamente eh, proponía que no haya amarres de los buques de bandera isleña, bandera británica o bandera extranjera que estuvieron en Malvinas, Georgia Sandwich o el, los mares circundantes sin la debida autorización provincial. Eso se nacionaliza con una reforma de la Ley Nacional de Pesca y la Ley Nacional de Hidrocarburos. Y acá es donde viene lo interesante, que es que se regionaliza es decir, América del Sur eh, tenía relaciones comerciales con las Islas Malvinas, y a partir del año 2005, 2007 y sobre todo en 2012, que es donde se cumplía justo el trigésimo aniversario de, de la Guerra del 82, América Latina, de forma unánime, no solamente se pronunciaba en estos organismos de integración, sino que además... Eso se traducía en hechos concretos como no entablar relaciones comerciales con las Islas Malvinas, porque entendían que eso era un territorio es un territorio argentino usurpado, y por lo tanto no habría que haber relaciones comerciales. Me acuerdo que en ese momento, eh, diarios, medios locales ¿no? de Argentina ponían titulares ¿no? diciendo, los isleños se están quedando sin bananas, ¿no? como si fuera una especie de tragedia nacional. Porque justamente en, en Malvinas, la, la comida, las verduras, las frutas, las legumbres, las importaban de América del Sur. Y a partir de esta mancomunidad regional, es como que hay un mercado ahí que, que se cerró. Digamos. Y es una forma no solamente política, sino también de no consentir esta explotación ilegal por parte de Gran Bretaña respecto de los recursos naturales de la Argentina. Y eso hay que sumarle, eh, tiro así como lo último, que también hay la defensa como concepto entra en juego. Porque como consecuencia de la Guerra de Malvinas se instala en, en las islas la famosa base de Monte Agradable, o, uh -huh. que es de la OTAN, ni siquiera es de Gran Bretaña, es de la OTAN, y que es la base militar más grande de la OTAN en el Atlántico Sur, y que no es ya una amenaza en términos de defensa y en términos geopolíticos para la Argentina. Eh, la Argentina continental, estoy hablando, ¿no? lo aclaro por las dudas, sino que también es una amenaza en términos de defensa para Uruguay, para Brasil, uh -huh. para Chile también, y la última anécdota que, que cuento, una vez vino un, un agregado militar de Brasil, hace no mucho, al museo, estábamos, me acuerdo, mirando el mapa bicontinental, y le estaba hablando de la base militar de, de Malvinas, a ver si lograba en este agregado militar esa empatía malvinera Regional, y él que tenía un fuerte conocimiento respecto de cuál era la capacidad militar, digamos, de esa base Malvinas, decía: Sí, tienen una capacidad de, por ejemplo, lanzar misiles intercontinentales a Sao Paulo. Sí. Eh, mm. y, y, y cuando mirás también la Antártida, porque es un combo completo, ¿no? Malvinas y la Antártida, eh, nos miramos por poco y me decía: Bueno, tenemos que estar unidos, ¿no? Y esto fue en 2019. En un contexto. Bueno, volviendo a este tema de proyecto, fue Argentina el país que propuso la creación del Centro de Estudios Sudamericanos en el Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR, que tenía como objetivo eh, crear una doctrina de defensa sudamericana que a su vez contemplaba estas cuestiones, que a su vez contemplaba la cuestión de los recursos naturales. ¿no? Eh, entonces, por eso digo, hay, hay un proyecto, digo la defensa de la soberanía, a su vez, remite a un proyecto, un proyecto de país y a un proyecto de región. Y ahí, por ahí, eh, tenemos una última etapa no feliz, desde mi punto de vista, eh, de los últimos cuatro años de, del gobierno de Macri, donde ese reclamo perdió intensidad. Eh, porque nuevamente tenemos esa... esa esa constelación de factores que implican un retroceso en todos esos puntos que marqué, la autonomía, la independencia, la, la pérdida de soberanía. Si tenemos endeudamiento, tenemos eh, la promoción que hoy se hereda, y hay que, hay que, hay que ver y discutir de, de, de acuerdos de libre comercio profundamente asimétricos como el acuerdo con la Unión Europea, que hoy hay que ver eso también porque está, está involucrado en la cuestión malvina fuertemente, ¿no? Eh, por, por, por, por, por, el, por Gran Bretaña, pero sin Gran Bretaña también eh, porque tenemos que lograr que en el acuerdo de asociación que la Unión Europea va a firmar con Gran Bretaña por su salida, eh, ya Malvinas no sea territorio reconocido por ellos como europeo ¿no? Eh, que por fin se reconozca la soberanía nuestra. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, pero es parte también, porque el gobierno argentino de Mauricio Macri continúa con ese acuerdo sin cuestionar esto. Eh, entonces tenemos la cuestión del libre comercio, la cuestión del endeudamiento, la cuestión de la pérdida de soberanía tecnológica y nuevamente un retroceso en la cuestión Malvinas. Entonces, ahí de nuevo está esa disputa de proyectos que involucran más cosas, o sea, el proyecto de integración y la, y la soberanía en Malvinas. Y ahí, eh, estos, estos, estos gobiernos que plantean estos, que, que, que protagonizan estos retrocesos, a su vez, lo, lo que yo veo de alguna manera, es que se despolitiza la política exterior. ¿no? Eh, digo Los acuerdos de Madrid, son es, la soberanía no se discute, hablemos de negocios, lo digo así, de manera reduccionista. ¿no? Forador y Duncan, nuevamente. Eh, y la verdad, eh, la, la geopolítica, que me parece que es la disciplina que más nos permite comprender muchas de estas cuestiones que estamos conversando hoy, la geopolítica es un, un campo de problematización que nos permite ver la relación entre poder y territorio. ¿no? Eh, y el poder politiza el territorio, y si vos no politizás, te politizan otros, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo se plasman las relaciones de poder en un territorio? No, no hay espacios vacíos, el poder ocupa, en todos los sentidos, digo, no estoy hablando del poder militar, ni siquiera, no, en todos los sentidos. Entonces, cuando un país discute flujos de comercio, que incluso en un sentido muy perjudicial para la Argentina, pero eso es otra discusión para otra charla sobre acuerdos de libre comercio. Cuando un país solo discute en términos de flujos de comercio y no discute soberanía o no discute otras cuestiones políticas, en realidad la política la están haciendo otros y está haciendo funcional a determinados intereses políticos que no son los del país. Eh, no sí. sé, es una provocación. No sé si, si fui clara o la enrosqué. No, no, no, no, no. Se, se entendió perfecto, digamos, ¿no? Eh, para, para resumir, eh, estos cuatro años es innegable que hubo un retroceso en la integración política regional. Eh, sin ir más lejos, hoy la UNASUR, que nace como concepto, como proyecto, como sueño, digamos, ¿no? de nuestros, nuestros próceres, eh, tanto varones como mujeres, ¿no? de, de ese proceso revolucionario de 1810, se concreta en el siglo XXI, se avanza con la discusión de soberanía por Malvinas, y de repente en estos cuatro años lo que vemos es, es, es que hoy la, la UNASUR está como desactivada. Digo desactivada porque es un término un poco más suave, porque yo no, no pierdo las esperanzas que en algún momento eso se va a reactivar. Eh... Hay algo que me parece importante destacar del proceso de creación y de la UNASUR. Eh, y que tiene que ver con algo que, que te suelen preguntar, lo de si Chile nos acompaña o no nos acompaña. La UNASUR era un espacio institucional, un esquema de integración absolutamente respetuoso de la diversidad política. Tanto en el momento de su fundación, como en los años posteriores, incluso cuando Néstor Kirchner fue, fue elegido primer secretario general, eh, había gobiernos de colores políticos absolutamente opuestos, sin embargo había una apuesta a la unidad. Eso me parece muy importante de destacar. Porque quienes dicen que la UNASUR tenía una ideología son los que realmente están ideologizando el proceso de integración en un sentido que niega la realidad. Digamos, había gobierno, Sebastián Piñera eh, fue uno de los, de los promotores de la cláusula democrática de la UNASUR cuando fue el primer intento eh, que produjo la masacre de Pando de, de, de, de, de, de, que amenazó al gobierno de Evo Morales en su momento. Es decir, que eh, el proyecto de unidad era un espacio sumamente importante para nuestra región, como fue la CELAC, como no es la CELAC, sin presencia de Estados Unidos y Canadá, bueno, eh, en el caso de la CELAC, que tienen intereses claramente diferentes. Ya Ugarte lo dijo con una claridad que creo que ya no se puede reproducir, que no es necesario que podamos volver a esa fuente. Si los intereses son otros, entonces... Esos espacios son importantes, incluso en la diversidad y enriquecidos por esa diversidad. Yo, yo no quiero permitir realmente, por, por respeto intelectual a quienes se escuchan y a, con quienes hablamos de estos temas que sería que la Unasur pertenecía a un sector político. No es verdad, uh -huh. no es verdad. Entonces, el proyecto de, de, de desmantelamiento de la Unasur que se, se vivió en estos últimos años tiene otro objetivo. Uh -huh. eh, y, y me parece que es parte de lo que estamos conversando, ¿no? Y, y ahí un poco se relaciona con que, las variables que vos mencionás, ¿no? Desunión de la región, bajar la intensidad en cuanto al reclamo a Malvinas, aumento exponencial de nuestra deuda externa, y vos que mencionaste el factor democracia, entre el 2003 y el 2015, cuando hubo intentos de golpe de Estado, o golpes de Estado consumados, estoy hablando del de, eh, intento de Bolivia, hubo un intento en Ecuador, el golpe que se consumó en Paraguay, Paraguay. digamos, había todo un dispositivo de la UNASUR que garantizaba, como decía esa famosa cláusula democrática, que también está replicada en el MERCOSUR, el cual, eh, digamos, hay una mancomunidad respecto de evitar el plan Cóndor de los 70 y de los 80. Y cuando vemos estos últimos cuatro años, vemos que se consumó un golpe de Estado en Brasil, un golpe de Estado en Bolivia, y es como que entre 2015 y 2019, vemos que eh, a, a medida que iba bajando la, la, la densidad de desintegración de la UNASUR, iba también bajando la densidad respecto de la preocupación regional por una democracia efectiva. Y, y eso también son como varios eh, retrocesos. Eh, es que el punto en el que está hoy la integración eh, es hijo de esos golpes de Estado. Eso es innegable. Entonces, la, la legitimidad democrática de, de las formas que está adoptando hoy la integración, más allá de que en, en varios países haya gobiernos electos democráticamente, etcétera, pero digo, no hubiera sido posible este derrotero, en mi opinión, hacia un retroceso de, de la integración, sin el golpe de Estado en Paraguay, sin el golpe de Estado en Brasil. Es in, imposible de pensar. Entonces, no, esto, esto es muy grave. Es muy grave porque en realidad, a nivel regional, reproduce algo que los momentos más tristes de nuestra historia, ¿no? Que es la búsqueda de imponer un proyecto económico de dependencia y un proyecto político de alineamiento con los Estados Unidos, que en el caso de Brasil es evidente, eh, a través de un golpe de Estado. Digo, eh, podemos decir que a Bolson, Bolsonaro fue electo, pero hubo un golpe de Estado, una proscripción, es decir, hay todo un camino de retroceso democrático que los politólogos y politólogas seguiremos discutiendo cómo, qué nombre ponerle, pero en cualquier caso el retroceso democrático no lo, no lo niega nadie, que lleva a que eh, haya un proyecto de unidad que, que retrocedió. ¿no? Y quizás a modo de, de, de, de conclusión y, y, de, y de cierre, eh, quedarnos de alguna manera con esa imagen del abrazo de Maipú, no eh, también cuando eh, desapareció en un momento un avión eh, chileno que iba en dirección a la Antártida Alberto Fernández inmediatamente se solidarizó ahora hace poco salió en los medios de que hay discusiones sobre el mapa bicontinental eh, Perón ya en los 70 viéndose venir el posible conflicto con el Beagle dijo, ¿cuál es la discusión con Chile? ¿Tres islas? dinamitémoslas. Lo importante es trabajar mancomunadamente con la Antártida. Uno se ríe por ahí de esas frases, como son las típicas frases, pero ejemplo, son muy elocuentes y muy gráficas, mm. y, y como esa necesidad de que el árbol no nos tape el bosque, y digamos... Mira, coyuntura a largo plazo, ¿no? Exactamente. Porque también hoy hay, hay opiniones, bueno, pero ¿para qué queremos un Mercosur con este Brasil o con...? Eh, y la visión estratégica a largo plazo es otra. Se pueden discutir condiciones, se pueden discutir tiempos, políticas, pero la idea de unidad eh, me parece que es algo sobre lo que no deberíamos dudar. ¿no? Y lo que nos demostró la historia, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, como en la Guerra de Malvinas y como también en el siglo XXI, eh, es indispensable si nos proponemos como país y como nación recuperar las Islas Malvinas y, digamos, tener soberanía plena sobre nuestros territorios injustamente ocupados, la unión continental, eh, la integración latinoamericana es de alguna manera como una llave indispensable para poder concretar eh, ese fin y ese objetivo mm. que, que también nos, nos identifica como, bueno, como argentinos y, y argentinos. Mm. Bueno, sé, parece pero... que es un, es, un, es un buen cierre como para no decir más nada. <risa> no sé qué, qué ves por ahí en el chat, pero... Eh, varios comentarios, muchos saludos, eh, pero de alguna manera por lo que estoy viendo acá, por quienes están participando en el chat, coinciden con nosotros. Así que, bueno, primero por empezar eh, agradecer a todos que nos están mirando, y sobre todo agradecerte a vos, Mariana, por... No, a gracias a ustedes, la verdad que me honra profundamente estar eh, Conversando desde el museo, realmente. Así que, bueno, eh, para quienes nos están viendo, nos vemos el viernes que viene, eh, viernes 12 de junio, a las 18 horas. Vamos a continuar con este ciclo de soberanía y memoria. Les mandamos un saludo a todos y a todas. Bueno, y a vos también, Mariana, por, y gracias por haber venido. Así que nos reencontraremos la semana que viene para seguir discutiendo en este contexto de pandemia eh, y difundiendo. Nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, para que, bueno, algún día, desde el plano cultural, eh, sirva como herramienta para lograr eh, la recuperación definitiva. Así que, bueno, les mando un saludo. Bueno, a todos. Gracias. A vos, gracias. Gracias por esto.